en la capacitación número cinco con la generación Leona Vicario Resonan un fraternal saludo de parte de todo el equipo de gobierno de nuestros encargados de formación política el compañero Rafael Barajas es como siempre un gusto estar el día de hoy con ustedes en esta transmisión damos la bienvenida a todos aquellos que están integrando por las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política agradecemos también a los compañeros de la 4 TV quienes hacen posible, bueno, pues que esta transmisión pueda llegar a cada uno de ustedes. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, quien está con nosotros acompañándonos en la ponencia de Desarrollo Urbano, Vivienda para el Bienestar. Sea bienvenido este maestro. Y antes de cederle la palabra, eh, voy a permitirme leer una pequeña semblanza curricular del maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez. El maestro Carlos Alberto es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Administración Pública, ambas por la Universidad del Valle de México. Realizó estudios en alta administración municipal en el Tecnológico de Monterrey y estudios en Reino Unido. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio público. Se desempeñó como secretario particular de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el inicio de la actual administración capitalina y hasta el 2020. Cargo que también ejerció cuando la titular del Ejecutivo en la ciudad estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente durante el gobierno de hoy, el presidente de la República. Recientemente fue titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, área de la que se ejecutan políticas públicas, programas y acciones en favor de los grupos más vulnerables y de atención prioritaria de nuestra ciudad. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la encomienda de trabajar en un desarrollo dinámico dentro de la legalidad la recuperación económica, en la búsqueda de acciones de vivienda social e incluyente. En otras responsabilidades, asesor de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal y asesor de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, maestro Carlos Alberto, a este su espacio. Les cedo la palabra. Muchas gracias a todas y todos por permitirme estar con ustedes el día de hoy y pues agradeciendo la invitación, pues les agradezco que estén aquí y que forme yo parte de este Diplomado de Inducción al Buen Gobierno de la Cuarta Transformación. Y pues agradecer también al Instituto Nacional de Formación Política de nuestro movimiento, que hay que honrarlo, hay que... Yo siempre he dicho que este movimiento costó mucho y muchos años, y, y mucha gente se quedó en el camino y no vio la transformación. Entonces yo creo que este movimiento hay que, atesor, hay, hay que atesorarlo, no hay que ambicionarlo. Hay que siempre trabajar de la mano de la gente, atendiéndole, escuchándole y resolviéndole sus problemas. Yo creo que esa es la parte más importante, digamos, el primer mensaje que yo daría a la audiencia que está aquí conectada a estos compañeros y me da mucho gusto, vi imágenes de gente muy joven y es la parte más importante de nuestro movimiento actualmente, que la juventud se meta en la vida pública, que participe, que decida, en la, que esté en la toma de decisiones de los futuros gobiernos. Así que en este espacio informativo en el que platicaremos del desarrollo urbano y vivienda, que es la secretaría donde estoy actualmente que me ha encargado la jefa de gobierno de estar aquí con, atendiendo a, en la Ciudad de México. Como ustedes saben, en la Ciudad de México, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Chimán Pardo y respaldado por una importante inversión pública en ramos trascendentes para la ciudad como la movilidad, el medio ambiente, el espacio político y la educación, Estamos construyendo una ciudad libre y de derechos, una ciudad en la que cualquier persona puede sentirse protegida, acompañada por su gobierno, una a la que le garantice el derecho a una vida digna y adecuada. Ese es el sentido en el fondo de nuestro movimiento y lo aplicamos en las políticas públicas cuando llegamos a hacer gobierno. Eso incluye el derecho a la ciudad, al desarrollo urbano, ordenado, sostenible, el derecho al espacio público y el derecho al bienestar desde la Secretaría, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es nuestra obligación realizar planeación y e ejecución de una política urbanística novedosa. De acuerdo al dinamismo de esta gran ciudad, que como ustedes saben, vivimos en una ciudad dinámica, sísmica, pero con mucha, mucha población que necesita y requiere lo elemental y los derechos fundamentales. Tenemos que ser respetuosos a la voluntad vecinal de la normatividad, que protege el medio ambiente, que garantice seguridad estructural, que armonice con el patrimonio cultural y artístico, que sea incluyente, que sea eficaz y que apunte hacia un futuro sostenible, que garantice los recursos del presente sin comprometer los del futuro. Y aquí yo haría una, un paréntesis, es decir, rescatar nuestro patrimonio histórico que se rescate y que se respete, que no se violente ni con las autoridades locales. Tenemos institutos federales y nacionales como el INI y como el INVAL que tienen que ser respetados. Tenemos que coordinarnos con ellos para que cual, cualquier intervención y así seguir manteniendo nuestro patrimonio artístico y cultural de esta gran ciudad. En ese sentido, quiero compartirles algunos antecedentes. La Ciudad de México se caracterizó por tener un crecimiento poblacional exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX lo cual derivó en el crecimiento de una mancha urbana y de la presión sobre los recursos naturales disponibles en el Valle de México. Durante ese tiempo se hizo un esfuerzo importante para seguir con las corrientes modernistas y planeación de desarrollo urbano, siendo nuestra ciudad un centro importante de este movimiento a nivel mundial. Sin embargo, el crecimiento poblacional acelerado y desordenado sobrepasó las capacidades del Estado para regular la expansión de la mancha urbana cuando con profundas distorsiones en este modelo de desarrollo. Es decir, pedimos mucha parte de nuestra área de reserva ecológica por el desdoblamiento de la población, pero también a consecuencia de que se encareció el suelo en la Ciudad de México en administraciones pasadas. Y eso hizo que se desplazaran muchos capitalinos hacia la periferia de nuestra gran urbe. Asimismo, a partir de la década de los ochentas durante el periodo de extrema desregulación económica, en el, el Estado dejó de jugar un papel preponderante en todos los sectores de la economía, incluyendo el sector inmobiliario y de planeación urbana. Recordemos el descontrol del sismo del 85 cuando no fue capaz el gobierno de atender a los damnificados. Fue la asociación civil y de ahí también surge nuestro movimiento, la izquierda. Fueron los ciudadanos y grandes líderes que ahora forman parte de nuestro movimiento que estuvieron al frente cubriendo la capacidad y la incapacidad del gobierno federal para atender a los afectados del sismo del 85. Eso todavía mucho más antes el movimiento del 68, cuando los jóvenes estudiantes fueron callados con balazos y sangres por la derecha. Pero más adelante, con la llegada del primer gobierno electo en la ciudad del 97, con el ingeniero Lázaro Cárdenas, eh, se inició un proceso de gestión gubernamental para revertir los efectos del crecimiento poblacional, Desconcentrando las décadas pasadas, buscando reducir la presión sobre los recursos naturales disponibles, evitar el deterioro de la urbanización del suelo de conservación. Fue ahí cuando llega a la izquierda a esta gran ciudad y se reflejan desde entonces, se garantizan los grandes derechos para las minorías y para los menos visibilizados. De acuerdo con el marco jurídico actual, en tanto se aprueban en consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial impulsados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene su competencia en la formulación, coordinación, elaboración y evaluación de los programas de desarrollo urbano de la Ciudad Cumpliendo con los compromisos adquiridos por la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó todas las gestiones pertinentes para garantizar el derecho a la ciudad de todos los habitantes. Es decir, es una consulta que está en proceso donde se le consulta a todo capitalino qué ciudad queremos a 20 y a diez años, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. Ellos tomarán la decisión de nuevo plan, plan general de desarrollo. Se acabó con los esquemas que beneficiaban a las grandes corporaciones, se, se atacaron todas las formas de corrupción inmobiliaria. Quiero comentarles aquí un paréntesis, que cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando llega la jefa de gobierno, hicimos 47 siete juicios de lesividad. ¿Qué es esto? Parar aquellas construcciones irregulares que violaban cualquier ordenamiento urbano en la Ciudad de México, pero también colapsaban los beneficios de los capitalinos como los servicios públicos fundamentales como agua, transporte y servicios como alumbrado, de las que hablaremos en un poco más adelante. Les... Daremos algunos ejemplos. Las nuevas leyes de planes que regulan el ordenamiento territorial de la ciudad se discuten de manera abierta y democrática. Ahora se consulta, se garantiza el cumplimiento de todas las normas que regulan las construcciones grandes. Estamos hablando cuando hablamos de construcciones grandes, son más de 10 mil metros cuadrados de construcción. Y también las pequeñas se ordenen cumplimiento a las medidas de mitigación en beneficio de la ciudadanía. Es decir, Toda obra en la Ciudad de México por ley tiene que cumplir con medidas de mitigación en beneficio al entorno que lo afecta. Eso anteriormente no se cumplía. Ahora se garantiza que las empresas cuando invierten en una zona tienen que, eh, tienen que cumplir con medidas de mitigación correspondientes como movilidad, agua y obra en el entorno donde se implementan estos desarrollos. Por eso es que ahora participan los vecinos y se hace una consulta vecinal cuando se hace un desarrollo de esta magnitud en la Ciudad de México se ha trabajado para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el programa de gobierno de la Ciudad de México del 19 al 24 que es el periodo del 19 cuando entra la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y se seguirá haciendo con honestidad, austeridad y transparencia hasta el último día de nuestra gestión. Me refiero brevemente a algunos objetivos del programa de gobierno de ciudad 2019- 2024 que son materia de nuestro trabajo y con mucho gusto gusto y mucho orgullo representamos esta Secretaría con base en los principios y objetivos dictados en la Constitución Política de la Ciudad de México, el programa de gobierno contiene apartados respecto a derecho a la vivienda, ciudad sustentable y el ordenamiento del desarrollo urbano, mismo que a través de esta Secretaría se llevan a cabo. Y aquí hablaremos derecho a la vivienda, generar e implementar el modelo de construcción de vivienda dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 para que todas las familias afectadas regresen a una vivienda digna, segura, en el menor plazo posible, y el compromiso de la jefa de gobierno es que este año sean entregados el total de las viviendas dañadas por el sismo de 2017, donde administraciones pasadas omitieron y, el, y no cumplieron con la restitución de la vivienda de esta población afectada. Generar e invertir un modelo de atención a la vivienda popular y social, cabe con la, acabar con la corrupción y el Clientelismo que apoyen a quienes más lo necesiten. Generar incentivos para incrementar la inversión privada en vivienda social, respetando los usos de suelo, disminuyendo su costo y bajo el objetivo de brindar vivienda digna y un mayor número de personas. Ciudad sustentable. Generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, especialmente para aquellas que han sido excluidas de los ciclos económicos de la ciudad que no pongan en riesgo su vida y su seguridad, que convivan con el medio ambiente, que protejan y potencien los beneficios de su conservación. Construir un esquema de desarrollo sustentable que respete y fomente otras formas de, sustancia, de, de subsistencia de economía social, comunitaria y solidaria revertir los efectos del crecimiento sin equilibrio, ordenamiento del desarrollo urbano. En ese sentido, el objetivo es un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes desigualdades, fomente la vivienda social y el desplazamiento hacia la periferia de nuestra ciudad. Atención a los desarrollos inmobiliarios en proceso que están fuera de la normatividad, es regularlos y que cumplan con los beneficios para la población, pero que se respete el marco jurídico de planeación. Establecimiento de cambios normativos para promover un estudio único de impacto urbano ambiental social que se realice de forma preventiva. Garantizar el pago asociado a la magnitud y mitigación de desarrollos inmobiliarios ya sea aplicado para la infraestructura urbana, la promoción de áreas verdes y espacio público. Instrumentar la consulta pública vinculatoria con mecanismos de difusión, discusión de las y los vecinos, para que la autorización de las manifestaciones de construcción de alto impacto se refleje en la opinión de los vecinos. ¿Qué hemos hecho y cómo vamos avanzando en el cumplimiento de estos objetivos? Construcción y fomento a la vivienda incluyente. En el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública del país, la vivienda es un derecho humano que debe ser garantizado y protegido por el Estado. Por eso, coincidimos en en que debemos y estamos dedicado en gran parte de nuestro esfuerzo, primero, a garantizar la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo del 2017; segundo, a promover una vivienda digna, adecuada a los sectores más vulnerables de la población. En materia de reconstrucción de los daños generados por el sismo de 2017, se ha cumplido con el compromiso de apoyar a cada ciudadano cuyo inmueble fue afectado. De un total de 11.000 viviendas unifamiliares damnificadas, 9.024 fueron entregadas completamente rehabilitadas o reconstruidas. El resto es el compromiso de la jefa de gobierno antes de su mandato serán entregados. Además, trabajamos en 330 departamentos de unidad habitacional el porvenir para familias cuyas viviendas no pudieron ser reconstruidas en el mismo lugar por las condiciones geológicas del suelo en qué se encuentran y como es nuestro legado, nuestro movimiento, es siempre para quienes más lo necesitan. En lo que respecta a la vivienda, en cuatro años de gobierno se han llevado a cabo 82,500 acciones, entre las cuales destaco lo siguiente, financiamiento a tasa cero, apoyo para pago de renta mensual a familias que habitan en situación de riesgo, ayudas de beneficio social a familias en estado de vulnerabilidad, Ayuda de beneficio social a familias por baja capacidad de pago. Financiamientos a personas con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo diario para mejoramiento y rehabilitación de su vivienda. Financiamiento para edificar vivienda nueva, progresiva o lote familiar. Apoyo económico a las familias para instalar mecanismos de sustentabilidad en sus viviendas. En antes llamada ciudad perdida de Tacubaya, ahora llamada Ciudad del Bienestar. Se construyeron 185 viviendas y un local comercial para sus habitantes. Hoy esas familias gozan de una calidad de vida superior a la que se encontraban hace tan solo unos meses. Y estas viviendas fueron totalmente gratuitas por el gobierno de la Ciudad de México para esta vivienda, para zona donde antes era ciudad perdida, ahora se llama Ciudad del Bienestar. En el centro histórico se edificaron 449 viviendas nuevas, se rehabilitaron 81 más y se construyeron 195 locales comerciales. Después de la administración del entonces jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre le mandamos un abrazo, lo admiramos, y ha sido nuestro mentor y nuestro ejemplo para poder trabajar siempre con honradez y con compromiso por todos los ciudadanos. Hoy el gran presidente de la República... El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el que más se ha obtenido resultados positivos en materia de vivienda, desde cuando él fue jefe de gobierno, a pesar de los dos años de pandemia. Dentro de esta política de vivienda se han puesto especial énfasis a evitar la expulsión de las personas más pobres hacia la periferia de nuestra ciudad. El Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente promueve la construcción de vivienda con apoyo al sector privado en zonas y corredores de la ciudad que cuentan con equipamiento urbano adecuado, con todas las facilidades administrativas para el inicio de la construcción. Actualmente, este programa contempla 23 zonas y tres corredores a los que los desarrolladores pueden acceder en beneficios fiscales y administrativos siempre en apego a los usos de suelo vigentes, a cambio de que al menos el 20% de estas unidades de vivienda sean de tipo incluyente. Lo anterior significa que estas viviendas sean vendidas a un precio máximo de 1.4 millones de pesos. Significa igualmente una nueva relación entre el desarrollador inmobiliario y la ciudadanía en la que todos y todos los involucrados salen beneficiados. Este programa de 1.42 millones del valor de vivienda de unidad es para beneficios de las, de las empresas privadas pero en coordinación con el gobierno y en beneficio de la población. Son construcciones que no hace el gobierno de la Ciudad de México, pero garantiza que en cada proyecto, en cada torre, el 20% debe ser de vivienda social. No máximo da 1.4 millones de pesos. Respecto al ordenamiento territorial, una de las principales atribuciones de esta Secretaría radica en la aplicación de los instrumentos de ordenamiento urbano y territorial, con el fin de de armonizar el conjunto de las políticas de desarrollo urbano. De diciembre de 2018 a la fecha, se han autorizado 88 polígonos de actuación. Es importante que ustedes sepan que los polígonos de actuación son controversiales, sí, pero principalmente porque en el pasado se utilizaron de forma irregular como parte de los esquemas de corrupción inmobiliaria. Sin embargo, el polígono de actuación cuando se utiliza de acuerdo a la ley y al estricto apego a todas las regulaciones normativas representa una figura que genera la flexibilidad urbanística que requiere una urbe del tamaño y complejidad como la nuestra y que en la mayoría de los casos permite generar más área libre al propiciar un desarrollo más compacto y vertical, sin que esto implique otorgar un solo metro de más de superficie constructiva que la permitida. Por otro lado, las medidas de integración urbana se han convertido en un factor muy relevante en materia de desarrollo urbano, instrumento que debe utilizarse en beneficio de la población impactada por las construcciones que se desarrollan. En ese sentido, se ha trabajado intensamente para regular y asegurar su cabal cumplimiento, así como los pagos por unidades de vivienda por potencial adquirido en cinco sistemas de actuación por cooperación y en particular en tres de ellos, en Granadas, Tacubaya y y la mexicana. Vale la pena destacar que derivado de las aportaciones de varios desarrolladores inmobiliarios que se sumaron al SAC, que es un sistema de actuación por cooperación, el llamado Granadas, se adquirieron 13 trolebuses que se incorporaron a la ruta 6 de Chapultepec y el Rosario, en una coordinación con la Secretaría de Movilidad. También trabajamos impulsando el rescate urbano para revertir el deterioro que han sufrido amplias zonas de la ciudad incluidas las zonas de alto valor histórico patrimonial. Por ejemplo, en el centro histórico trabajamos bajo criterios de conservación patrimonial, movilidad y accesibilidad universal. Con una programación multianual se lleva a cabo intervenciones integrales en vialidades y rehabilitación de plazas y parques para fomentar la reactivación económica de la zona rosa espacio único e icónico de la Ciudad de México, desarrollamos el Plan Maestro de la Zona Rosa, con el fin de incentivar la inversión inmobiliaria ordenada y regular un espacio que cuenta con un gran potencial para la regeneración urbana de la ciudad. Con el Programa Parcial de Desarrollo Atlampa, activamos un proceso de inversión inmobiliaria de equipamiento, de proyectos productivos de vivienda y de entretenimiento en una zona de la ciudad que solía tener solo vocación industrial. Lo anterior, considerando además los distintos campamentos en algunos casos desde el 85 y que ahora sus familias habitantes serán beneficiadas de una vivienda digna y decorosa. En el programa de regeneración urbana de Atlampa se construyen 286 viviendas adecuadas para beneficiar a 1,144 habitantes. También, en el marco de acciones por la vivienda digna, se llevan a cabo los trabajos para construir 1,600 viviendas en el predio La Montada en la Alcaldía Iztapalapa. Garantizamos, a través del cumplimiento de la norma, que las empresas desarrolladoras se hagan cargo de sus obligaciones en materia de donación reglamentaria, evitando los amparos a los que solían recurrir con demasiada frecuencia. Lo anterior redunda en el beneficio de las finanzas de la Ciudad de México y sus habitantes. Y era una práctica común de los grandes desarrolladores ampararse y no pagarle al gobierno de la Ciudad de México lo que deberían de pagarle. En el mismo marco de la reactivación, se creó el programa de reconversión de oficinas a viviendas, el cual busca incrementar la oferta de vivienda en los principales lugares con oficinas vacías de la ciudad, los cuales también tienen la suficiencia en materia de recursos para albergar viviendas. Recordemos que después de la vivienda, con la práctica de lo que hoy estamos haciendo en este momento, de hacer home office o hacer actividades de manera virtual, muchas de las oficinas de la Ciudad de México quedaron desocupadas. Se hizo un acuerdo de facilidades para la reconversión a vivienda o a oficinas. Y en ese proceso hay muchos de los edificios en la Ciudad de México que están llegándose a este beneficio. Estudios de impacto urbano. Las edificaciones de más de 5.000 metros cuadrados para uso comercial o mixto y de más de 10.000 metros cuadrados para uso habitacional deben presentar un estudio de impacto urbano y un segundo de impacto ambiental. Esos estudios deben indicar las medidas que el titular de la obra deberá instrumentar para mitigar sus efectos a la movilidad, la seguridad y la seguridad la infraestructura hidráulica, el espacio público del entorno y el medio ambiente. Uno de los cambios probablemente los más relevantes en la historia reciente del desarrollo urbano de la Ciudad de México, a lo que ha dado lugar la reactivación económica en el sector de, del desarrollo inmobiliario, ha sido la creación de instalaciones de la Comisión de Impacto Único. Esta comisión que se lleva a cabo dos veces a la semana aquí en esta Secretaría, es pues un órgano interinstitucional que actúa de forma colegiada para dar un seguimiento eficaz a las solicitudes de estudio de los impactos urbanos ambientales de las grandes construcciones y al cumplimiento puntual de las medidas de integración. Esta forma administrativa permite que una misma mesa, en una misma mesa dirigida por esta Secretaría y con la participación de Varias secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, Medio Ambiente, Protección Civil, Sistemas de Agua, las alcaldías mismas, los desarrolladores, la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad, el Colegio de Notarios. Se diriman todos los temas relacionados con las prevenciones, las medidas de mitigación, integración y las donaciones reglamentarias, entre otros, acordándose mecanismos de cumplimientos obligatorios. Participación ciudadana. Ustedes lo saben, nuestro movimiento es de vocación democrática. La participación ciudadana en los procesos de consulta vecinal para grandes proyectos es vital para que la ciudadanía sea parte integral del desarrollo urbano. Ahora sí se toma en cuenta a los vecinos. Así como damos solución a los problemas que han dejado proyectos realizados sin participación vecinal y que han causado inconformidad social, por otro lado, Buscamos garantizar que las nuevas obras se construyan desde un inicio en armonía con quienes serán los futuros vecinas y vecinos de estos desarrollos. En este gobierno, la voluntad vecinal es tan trascendental como el cumplimiento de la normatividad. Por eso continuaremos permanentemente escuchando a las vecinas y vecinos, no solamente a través de los procesos de consulta vecinal establecidos por la ley para los proyectos de mayor impacto, sino frente a frente. En todos los casos, que lo amerite para asegurar y garantizar que las comunidades impactadas sean escuchadas y atendidas de manera constante. Tenemos un equipo que en cualquier circunstancia, queja o denuncia acuden directamente a platicar con los vecinos y a presentar los desarrollos y obligar a las constructoras si hay algún daño a su colindancia. Nuestro mayor interés es no permitir un desarrollo al margen del pueblo, de la ciudadanía, sino junto con ellas y con ellos, para asegurar que el crecimiento de nuestra ciudad sea para beneficio de todas y todos. Combate a la corrupción. Cuando inició este gobierno, encontramos un sistema de corrupción inmobiliaria que imperó en el transcurso de la administración anterior. Acabar con esa corrupción en el ámbito de desarrollo urbano ha sido una ardua tarea, emprendida por tanto, por el gobierno de la Ciudad de México como por la Fiscalía General de Justicia Capitalina. El día de hoy, las decisiones sobre las grandes construcciones y edificaciones se toman de manera transparente con la participación de todas las instituciones de gobierno de la Ciudad de México y en consulta con la ciudadanía. Sin embargo, como ya ustedes saben... Y ustedes conocen, han escuchado, incluso últimamente, en los meses anteriores, se ha descubierto una serie de entramados administrativos que llevaron a que la ciudad fuera severamente afectada en las administraciones anteriores por una enorme cantidad de construcciones realizadas fuera de la ley, particularmente en esta alcaldía Benito Juárez, donde desgraciadamente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y desde aquí, de la tedubi se ha brindado la atención a la ciudadanía que de buena fe adquirieron inmuebles en construcciones fuera de la normatividad urbana. Dimos a conocer que hasta el momento se han identificado 130 inmuebles con 234 pisos de más ubicados en la Alcaldía Benito Juárez que no cumplen con las disposiciones aplicables. El monto estimado de esta corrupción asciende a más de 7 mil millones de pesos, Estamos trabajando para definir una ruta jurídica y técnica mediante la cual se protege el patrimonio de las y los habitantes de esta alcaldía afectados por esta gran corrupción al tiempo que las acciones y actuaciones legales presentadas en la Fiscalía. Establecimos una mesa de atención interinstitucional en la que participamos Consejería Jurídica, Instituto de la Seguridad de las Construcciones, Procuraduría Ambiental, el INVEA, el Colegio de Notarios, CEDUBI, entre otros, donde se atiende a las personas afectadas, identificando la situación específica de cada caso, porque cada caso tiene su propia particularidad de la cual fueron engañados. Cada uno tiene una complejidad propia que va desde la zonificación, escrituración, propiedad en condominio, factibilidad de servicios, etcétera. Estaremos dándole atención porque, como hemos reiterado públicamente, primero es garantizar la seguridad de las personas y darle la certeza jurídica a su propiedad. Y esto que hemos detectado de esta corrupción que se venía dando de muchas administraciones atrás, en esta alcaldía Benito Juárez, es una, era una práctica común, engañaron, traicionaron, engañaron a la población y sobre todo afectaron al resto de la población por los servicios públicos. Esto es un antecedente muy importante de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna administración futura. Es lamentable y por eso queremos informarles y cerrar yo con esta participación para que seamos voceros de que esto es lo que nosotros no representamos como movimiento y es por lo que hemos luchado siempre, por evadir y erradicar la corrupción y esta práctica. Y como ustedes saben, la Fiscalía ha tomado ya cartas sobre el asunto y esperemos que no sea únicamente un proceso de unas sanciones administrativas, sino que haya precedentes y antecedentes y haya un antes y un después. Así que, compañeras y compañeros, me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Seguimos platicando alguna duda o algo, yo estoy a sus órdenes. Pero esto es, digamos, lo que hemos logrado en cuatro años y medio, en lo que ha representado su mandato de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y yo cerraría también con algo muy importante. Cuando la jefa de gobierno llegó a eh, como candidata electa y llegó a tomar ya el gobierno de la ciudad, sus políticas públicas van enfocadas a quienes menos tienen y donde más se necesitan. Los programas sociales son es algo que ha marcado también un antes y un después a ese sector de niñas, niños y adolescentes que ahora en la Ciudad de México cuentan con una beca una beca para empezar, que incluso ahora por el Día de Niños incrementa un tanto por ciento más este beneficio, pero lo más importante también, que ya está en la Constitución de la Ciudad de México y quien gobierne después del 24 esta ciudad no podrá quitar ese beneficio para todas las niñas y niños de la Ciudad de México, que son 1.2 millones con una inversión de 7 mil millones de pesos. Tenemos el asunto de la movilidad también, dos Cablebús el más grande del mundo se encuentra en Iztapalapa, es un transporte seguro, económico y sustentable. Tenemos también toda la modificación del transporte, toda la modificación de los ecobicis. Tenemos una inversión histórica en la línea 1 a sus 53 años de construcción. Tenemos también tres hospitales que se hicieron de segundo nivel en la alcaldía de Tlalpan, en Topilejo, en La Pastora, en Gustavo Madero, en Coajimalpa. Y se ha construido como centro del corazón de este gobierno está la educación. Se construyeron, no desde antes, de, desde, la U, desde cuando el jefe, de, el jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se había invertido tanto en educación. Se han construido seis preparatorias, dos universidades. Entre tanto, digo, ese ya sería un informe de la jefa de gobierno, pero hemos hecho muchas cosas y nos sentimos muy, muy orgullosos de que en cuatro años, años y medio hemos hecho grandes cosas, 300 pilares, donde los niños atienden educación artística, deportiva, ciberescuela, son encuentros en las colonias, tenemos 300 3 mil jóvenes construyendo el futuro, donde participan en el gobierno para incorporarse después a un oficio, incorporarse a un sistema educativo. Así que, para no alargarme mucho, yo creo que Estamos muy orgullosos en la Ciudad de México de lo que se ha logrado y seguiremos trabajando de la misma manera por lo que resta de esta administración. Muchas gracias a todas y todos. Me agradecemos mucho, maestro Carlos Uribe, muy interesante pues, la participación. Nos puso sobre la mesa puntos muy importantes sobre los avances y los procesos que se han logrado para la vivienda del bienestar. Bueno, les agradecemos, compañeros, los que nos siguen en redes sociales, el estar el día de hoy en esta transmisión, nosotros nos quedamos, todavía vamos a pasar la cuestión de preguntas y respuestas, sin embargo me despido, agradezco mucho a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política y a la 4TV, quien hace posible eso, estas transmisiones que llegan a sus hogares y eh, reciban un caluroso, afecto, afectivo saludo de parte de nuestra encargada del buen gobierno, y a quien hace posible bueno todo este proceso de formación para ustedes, así como al compañero Rafael Barajas, quien también se agradece y está comprometido con la formación que pues, ustedes están llevando. Muchas gracias compañeros, me despido, hasta la próxima.